hoy con chistes de músicos canta, canta, me encanta cantar, me encanta tocar me encanta estar acá, me encanta y hoy para empezar vamos a ver a el cantante más pequeño del mundo Su nombre es Juan Chiquito y aquí lo tenemos la la la cuca paracha ya no no no puede caca caminar y la cuca cuca aracha, ya no no puede no camina. <risas> Si uno a un músico invita un sábado a la noche le dice ¿Qué preferís? ¿Vamos a comer una pizza o vamos al cine? ¿Qué elige el músico? La do... La vida es amarga Pero la flauta, dulce Dicen que la música no tiene precio Sin embargo, una negra vale dos porcheras. Era un músico tan pero tan goloso que se comió cinco flautas dulces. No te olvides de suscribirte, acá lo podés hacer. También podés poner la campanita para que te lleguen las novedades. Bueno, y para cerrar este micro impresionante, vamos a hacer una demostración de destreza musical. Niños, niñas, no los recomiendo que lo hagan en casa, por favor. Esto, o por lo menos con la supervisión de un mayor, puede tocar. Tres instrumentos al mismo tiempo, violín de una sola cuerda, aquí una flauta que me han traído del norte, un tambor. Muy bien. A la cuenta de tres voy a tocar los tres instrumentos al mismo tiempo. Uno, dos y tres. Romy, ¿qué instrumento es ese y a quién se lo vas a regalar? A ah, Mónica. Bueno. Recordate, nuestro sapo, le vamos, este año lo vamos a bautizar, le vamos a poner nombre a la mascota de Me Encanta Cantarte, te dejo para que lo pienses, me mandás el nombre, lo charlamos y después a lo largo del año lo vamos a ir votando para ver qué nombre le queda a la mascota de Me Encanta Cantarte. Bueno, eso es todo, te deseo una hermosa semana, nos vemos en el próximo programa y hasta la próxima.